Hola chicos, cómo están? Soy Green Retroman, desarrollador de videojuegos indie y animador. Ahora les vengo a anunciar de que estoy haciendo una animación en Twitch todos los días. Es para un concurso de Metal Slug. El concurso, más específicamente hablando, es sobre la Neo Geo. La Neo Geo es un arcade donde tú podías jugar cualquier tipo de videojuegos y ellos estaban haciendo videojuegos como Metal Slug, el King of Fighters, este juego donde aparece Terry Bogard que ya no lo recuerdo, pero bueno. El concurso es hacer un fan art animado o lo que sea sobre Neo Geo y yo decidí hacer algo sobre la Metal Slug. Hay una compañera que me está hablando, que me está ayudando con esto, que es con el guión, me está ayudando y también me está ayudando con fondos. Se llama Lucy Murasaki, ahorita les estoy enseñando ya algunos de sus fondos que, están este, eh, que está trabajando ella. No voy a poder enseñar el guión todavía porque todavía tenemos que cambiarlo, tenemos que trabajar varias cosas. Pero además de esto también les voy a enseñar cómo voy con mis videojuegos, así que no se vayan a ir, ¿eh? Ahorita les enseño mi animación que se los voy a mostrar en este momento. Aquí está, es la, esta es la animación de la que les estaba hablando. El personaje en sí ya está 100% rigueado. Pero este, se pueden cambiar las piezas, puedes modificarlo. Es más o menos como un rig 3D, pero en 2D. Tiene todas una, cada una de sus piezas está separadas para que se puedan intercambiar, para que se puedan mover. Aquí se le puede mover la oreja también. Este, y están intercaladas. Por ejemplo, si yo muevo estas dos partes de acá, se mueve aquí el brazo, se mueve aquí el ojo y está dentro también del personaje. A mí no puede hacer visco. Y puede hacer como varias cosillas el personaje, también se puede estirarse. El programa que estoy usando se llama Tumboom, Boom, mira la que se puede estirar. este Y se puede hacer muchísimos tipos de modificaciones. Ya nada más es cosa de que el animador pueda hacer diferentes cosas. Voy a enseñarles cómo se ve la animación. Aquí están, Uy, no, esperen. Así... Y tengo que ponerle lo de la línea del tiempo, que ya la perdí, aquí está. Y ahí está, es como se debe de ver, así. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Eh, ya está todo el rig animado, bueno, ya está todo el rig para poderse animar. Ya tiene sombras, tiene luces. este Nada más me falta hacer el otro personaje de Metal Slug, que no me acuerdo cómo se llama en este momento. Pero en su momento también lo estaré riggeando en vivo en Twitch, por si quieren entrar conmigo a... A ver cómo lo hago, cómo es que animo. Si tienen dudas de cómo se hace la animación, este, si quieren ver todo el proceso que vamos a ir haciendo, mi compañera Lucy y yo, este, adelante pueden entrar este, al chat en Twitch. Abajo en la descripción les dejo los links. Y además de esto, también les voy a enseñar mis videojuegos: ¿cómo voy? Perdón, mensajes de Facebook. Ja, es por cierto, Lucy la que me está hablando ahorita en Facebook. Estoy quedando con ella para ver qué más podemos hacer. Que por cierto también ya acaban de sacar el nuevo Game Maker, ahorita lo están viendo, es el 2.3, especialmente el, eh, la nueva actualización de GameMaker es para que uno pueda hacer diferentes tipos de animaciones, como si fueran animaciones de vectores o como ahorita les estaba mostrando con el de tumbo este, en donde el personaje se puede, bueno esto es en tumbo ¿no? pero lo mismo se va a poder hacer en, en Game Maker en donde la pieza se va a poder animar así van a poder estirarla, la más chiquita, por ejemplo, esta parte de acá van a poder estirar y hacerla más la pieza así y les voy a enseñar cómo es que... bueno, yo no he hecho nada de animación pero les voy a dejar unos links para que chequen cómo es que este, la animación se puede hacer ahora con las nuevas herramientas de Game Maker Estoy un poco atrasado con lo de mi propio videojuego porque estoy dando clases en las mañanas, en las tardes trabajo otras cosas y después también trabajo con los lives en el concurso porque quiero quiero poder este, establecerme un poco mejor con la animación pero les voy a enseñar como qué tipo de juegos estoy haciendo en los cursos de GameMaker por si también los quieren tomar Miren, es este tipo de juegos este es un juego donde, bueno ahorita no tengo todo el detalle pero estoy haciendo un juego con, con, con un alumno en donde un personaje, más bien el enemigo va a perseguir a este, al, al jugador. Hoy no le he puesto los de disparo, digo para que el enemigo muera con las balas. Pero bueno, se le puede disparar aquí. Ya dispara para X, y para, digo para izquierda y para la derecha. También estoy haciendo otro juego que se llama eh, el de Breakout. Uf, también están estos colores, miren, están preciosos también les iba a contar que la nueva forma de que vean los videojuegos Game Maker es muy diferente, ya no están los sprites hasta arriba, ni siquiera están los objetos más abajito como que ya cambiaron la forma en la que se pueden presentar, parece que ahora son diferentes folders y ya se pueden manejar como de una manera más versátil, para que todo el mundo lo pueda entender más rápido el otro juego que les estaba hablando es el de Breakout es este juego en donde tú puedes romper unos ladritos en que están en la parte de hasta arriba y ese este está el juego este, eh, este tú lo puedes agarrar, te quedas aquí hasta arriba, digo, hasta la izquierda o hasta la derecha para que ya no te salgas de la pantalla. Y lanzas la pelotita. Y así hasta que acabes todo el juego. Tienes también un poder para que se haga más larga la, la curva. Digo, la plataforma de abajo. Y puedas como poder pasarte el juego también de. como una forma más fácil. Y entre ellos tengo muchísimos más videojuegos que estoy enseñando en varios cursos. También estoy enseñando Roblox, estoy enseñando de programación en Roblox, de modelado, eh, animación también si quieren. Entonces si gustan, que yo les pueda dar un poco de detalle más sobre estos cursos, pueden ir a la página de abajo que está en Discord. Y pueden hacer unas preguntas ahí para que si quieren podemos armar algún tipo de curso. Para que ustedes también puedan aprender los Roblox, modelado, animación, como la animación que vieron ahorita del Metal Slug. Este, detalles de rigueo, ilustración. Entonces, ya saben, enseñar cualquier cosa que ustedes gusten. Y bueno, les seguiré este, dando más detalles de mis proyectos, como voy. Esto es un poquito atrasado porque, bueno, tengo que. Este, tenía muchos proyectos extras, además de esto, como el trabajo. Y este. Pues no, no me podía quedar así, tenía que acabar primero esos proyectos antes de seguir con los míos, lo siento. Pero igual si me pueden apoyar, estoy en Twitch, este, pueden hacerse suscriptores para que me puedan apoyar, para que yo pueda seguir haciendo contenido, este me pueden apoyar viendo los canales de Twitch, mis videos, mis lives. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias a todos los que me están apoyando, todos los que me están viendo, a todos mis alumnos que ya les he dado clase de... De rigeo, de animación, a los que ya les he hecho, este les he ayudado con sus cosas de Roblox, con sus juegos, con juegos en Game Maker. Entonces, bueno, igual si quieren más este tipos de cursos, pues los estaré esperando. Muchas gracias a todos y nos vemos para la siguiente semana chicos. Voy a estar siguiendo, subiendo videos más seguido, perdón por un poco igual el retraso. Pero al menos los videos de los viernes siempre habrá. Pero al menos todos los viernes va a haber video. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí chicos. Nos vemos. Bye bye.